Soy Pablo Camayo, reparo bicicletas a domicilio en el, en el área metropolitana. Me encuentro ubicado en la estación del metro Palo Verde.